Bueno hola a todos gente, soy Fede y estoy con un nuevo sorteo para el canal Vamos a estar sorteando Tropico 4 Que es un juego que a mí sinceramente no me gusta mucho Por eso se los voy a regalar a ustedes Bueno, para participar tienen que seguir los pasos del link que les voy a dejar en la descripción Ya saben, es de poner que son suscriptores míos, completar las cosas diarias Y ya quedan participando Va a durar 3 días este sorteo y lo voy a... Voy a entregar al ganador junto con el de Devilian, así que... Con los días de Devilian en realidad, así que atentos. Y nos vemos en el próximo directo Shop.